Bienvenidos, vengadores y vengadoras, a Tozzy Game Channel. Primero, antes que nada, fíjense en esta camiseta, que no la llevo porque sí. Luego hay un tema de salceo al final del vídeo, pero bueno, es más que nada porque ya lleva cuatro días en tendencias y no hay manera, a ver si algún día desaparece de nuestras vidas, pero mientras esté, pues de vez en cuando habrá que tocar el tema, pero... El tema importante es las palabras de Phil Spencer. El, el simplemente hecho de decir que de queremos convertir el Call of Duty poco menos que en un Minecraft. Es decir, que esté presente en todas las plataformas. A ver qué dices ahora, Sony. O sea, piensa mantener. Yo esto lo he comentado antes con alguien que precisamente... ...lleva toda su vida con PlayStation... ...y le digo, no, yo creo que... ...que, que Xbox eh, no le... ...o sea, le conviene vender el videojuego... ...a todo Dios, no solamente... ...a los de Xbox... ...que creo que esta es una necia prerrogativa... ...que tienen más los de Sony por el miedo... ...que por la realidad... Si luego vemos la realidad, eh, el único que está dando la vara y el único que está desconfiando de todo y de todos es Sony. Que es la primera en decir... No, es que a mí me parece, eh, como, dijo, como dijo, dijo, que era inaceptable. Bueno, a ver qué excusa dan ahora. Es inaceptable de que, de que Call of Duty, de llegar a ser de Xbox... Eh, se siga vendiendo en, en Sony es inaceptable eso solamente lo dejamos ahí pero bueno desde luego hay un montón de gente que ahora mismo está de enhorabuena todos sean felices porque están probando el juego mucho antes que yo sobre todo los del otro charco México, Argentina, Chile, Perú eh, Centroamérica y toda Sudamérica entera, América por supuesto, Norteamérica por supuesto, todos están disfrutando ya, día 28, por cierto, día de mi cumpleaños, hago este vídeo ahora porque mañana sí que no voy a hacer ningún vídeo, mañana me voy a tomar el día como Dios manda, que es pues eh, como día libre, ¿no? Bueno, aquí hay una cosa muy importante de verdad, porque es que esto parece que, eh, que hay que ponerse a dialogar con eh, con los de Sony como si tuvieran algo que ver y dices tú, bueno para que este niño peleón ahí eh, eh, me deje en paz, que sí, que el Call of Duty va a estar, pero es que la idea ya de que el Call of Duty también esté disponible o que, o que el propio Phil Spencer quiera llevar los juegos de Call of Duty a la Nintendo Switch me parece un movimiento increíble lo que ha dicho ya de, de por sí el, no sé si os estaréis dando cuenta pero que sea como Minecraft es que os, no, no os dais cuenta de que aunque Minecraft eh, haya pertenezca a Xbox no ha abandonado a Playstation ¿Os dais cuenta de que hay juegos que de Xbox que, que tienen en Sony que no los deja y que los deja ahí Minecraft está ahí Minecraft Wons también lo podéis vender entonces el problema como siempre en el tema de Sony es el, el egoísmo, el ni como ni dejo comer, ni bebo ni dejo beber tampoco, o sea vivo para hacerle la puñeta al otro a ver qué van a decir ahora que estamos diciendo de que oye que este que los Call of Duty van a llegar a Playstation vamos a vender Call of Duty en Playstation porque ganamos dinero y si podemos venderlo en Nintendo, mejor. A ver qué dicen, a ver qué dicen, a ver qué dicen. Bueno, eh, en tendencias también está, por supuesto, Starfield. Starfield, que cada día que pasa es eh, más y más hype por eh, los juegos de Bethesda. Estamos hablando, por ejemplo, de Redfall, que dentro de muy, muy poco, prácticamente, y el, y el día 1 en Xbox Game Pass, lo vais a tener disponible, evidentemente. Y luego el, el Starfield propone un mundo, bueno, un mundo, no, propone miles de mundos, 100 sistemas solares, y una jugabilidad bastante fuerte. Bueno, eso de primeras. De primeras tener mil eh, planetas que poder eh, visitar y que poder estar explorando. Antes de, de terminar con, con los videojuegos, bueno, o sea, mejor dicho. Antes de empezar con el tema de, del salceo de las telenovelas de Twitter eh, decir que Camp, Capcom dice que el 91,5% de las compras eh, ahora son en digital mientras que en físico solamente un 8,5% bueno, eso da mucho que pensar ¿eh? y mucho que decir y luego, como otro eh, la otra tendencia que no ha parado desde hace cuatro días, es el tema de Zacel. Aquí lo dice muy bien. Bueno, muy bien. Eh, Gorinator. Eh, bueno, dice eh, Gorinator: dice, qué penosa Zacel, eh, un Damas Control en su vídeo. Pues sí, eh, lo primero que dice es no es por el OnlyFans dice lo primero que, se ha fijado lo mismo que yo lo primero que dice que no es el OnlyFans y, y si sí es, sí es ella es maravillosa y está muy bien, claro que está bien estará dando caña por el OnlyFans y al final ni ella es gamer ni tú eres gamer, estaba claro que acabaría así, bueno esto ya llevamos ya un montón de tiempo otro ya aparecerá alguien mejor, Zacel. Y eso, hay gente que le está dando apoyo, hay gente que, que está disfrutando de, de su sufrimiento. Zacel no tiene un pelo de tonto y por fin. Bueno, no tiene un pelo de tonto, de hecho lo primero que ha hecho es rentabilizar su divorcio. O sea que vamos. Zacel siempre será el número uno, entre las... Lameculos. La, la Zacelianos. Dice, ánimo Zacel, es tiempo de, de, de desconectar y reflexionar. Un abrazo. Eh, yo creo que más bien ahora aman más a Zacel porque está soltero y les puede complacer sus sueños más oscuros. No sé lo que, está, que Te quedaremos Zacel, mucho ánimo, bueno, sí. Siempre se lo digo, están obsesionados. Ellos son los que se dan. Ellos son los que le dan repercusión a Zacel. Zacel te la tiene metida tan adentro y tan profundo que no que lo nombras en un hilo donde no tiene nada que ver así son las cosas. Vamos a ver, a mí hace mucho tiempo que dejó de interesarme los vídeos de Zacel, desde luego, porque no tienen nada que ver con los videojuegos, como, como podréis ver en este canal. Aquí en este canal pues intenta hablar de videojuegos y no de la vida eh, de los de, de, de gente que parece que está en un programa de Laura Gozo. No voy a hablar de este tema porque sencillamente me parece un ser eh, que ya vive de la polémica, un ser que ha hecho de su ruptura, ¿eh? porque lo primero que ha hecho al llegar a casa es voy a hacer un vídeo hablando sobre eh, este tema tan Personal, que no estamos hablando de un tema cualquiera, ni un tema para ti, estamos hablando de un tema personal al que tú estás intentando sacar, al que tú le vas a sacar dinero. Que ¿eh? si fuera por esto, pero eso ya es el hacer vídeos por ganar dinero. Y punto. Hacer vídeos por dinero. Hacer vídeos por dinero es para lo único para lo que ha terminado este canal, por lo visto, por eso se tiene que buscar otras fórmulas, se tiene que buscar otras alternativas. Lo más eh, reprochable que veo del vídeo es primero que se excuse en que no es el OnlyFans, cuando realmente sí es el OnlyFans, eh, y reprochable también es la aptitud, porque tú puedes eh, hablar de tu vida pero no venderla en el momento que tú la vendes ya tú te conviertes en una persona eh, para mí que no es de muy fiar una persona que se deja vender que eso ya lo hemos visto en los últimos meses ha sido básicamente el show eh, de los últimos meses ha sido el point station ha sido todo el lío que te has montado con el tema eh, con, con Natalia, que al final, ¿de qué te ha valido? ¿Eh? ¿De, qué te, ¿De qué te ha valido? En fin, que son cosas que, que pasan en la vida, de que una persona pues deje eh, que las relaciones se rompan. El único problema con esta relación es que ya sabíamos que estaba rota. El único problema de esta relación es que sabíamos que era una falsa, que eran más compañeros de, de piso que otra cosa. Y luego al final, ¿para qué? O esto es una mentira o es una gran verdad. Y en el caso de que sea una gran verdad, pues igualmente uno se pregunta ¿Por qué vendes tu vida? Porque puedes hablar de videojuegos, puedes hablar de eh, macramé, puedes hablar de cocina eh, isleña, puedes eh, hablar de lo que sea. Pero en el momento en el que hablas de tu vida, atenta a las consecuencias. A ver, yo gente que conozco de internet y, y, y eso, yo siempre guardo unas distancias, porque... Tú no sabes lo que hay detrás de, de esa pantalla, ni de, ni de ese perfil. Por lo tanto, yo, sepa disculparme, pero intento guardar un poco de eh, De no hablar de mi vida personal. Pero bueno, ya que eh, hay gente que se ve que entra en ese trapo, entra en, eh, en el vicio de Tele5 y de... Y, de, ...y del salceo ¿eh? ...pues entonces es normal que ahora también YouTube haya entrado también en el mundo del salseo... O sea, ...a mí me parece que YouTube se convierta en una plataforma también amarillista... Eh, ...es un síntoma más de que personas como, como él... Eh, ...lo único que atraen es la verdadera toxicidad de la que siempre estoy totalmente en contra... No tengo nada más que decir. En el caso de que sea verdad, pues mira, pues con tus más y con tus menos tienes que... tendrá que este hombre pues lidiar con sus con su vida y, y replanteársela de otra manera y hacer vídeos pues de otra manera, simplemente. Y ya está. Y no hay que darle más vuelta al muerto al hoyo y el vivo al bollo así que hasta la próxima amigos espero que os haya gustado el tema de Call of Duty, a mí, por lo menos me encanta, ya no hay excusas para Sony para decir que se puede o no se puede y si no os habéis suscrito y ya, ya os estáis suscribiendo, ya os, ya os estáis suscribiendo, darle like a la campanilla, por supuesto que os habéis gustado, no, no es una obligación si os ha gustado ya sabéis darle a la campanilla y a suscribirse y a comentar, por supuesto, en los comentarios. dejando en la caja de comentarios qué es lo que os parece todo el tema de Zacel, de qué es lo que os parece todo el tema de, de, de Phil Spencer, asegurando de que no solamente va a mantener en PlayStation 5 eh, los Call of Duty, sino que además quiere llevarlos incluso a Nintendo Switch lo cual me parece increíble. ¿Qué es lo que veis ustedes? ¿Qué, ¿Qué os parece? Quiero ver vuestros comentarios. Así que hasta la próxima en un siguiente vídeo de Toxic Game. Como veis, estoy pintando. Tengo una media... Tengo una pared amarilla. Tengo una pared amarilla como el que tiene un tractor amarillo. ¡Hasta la próxima, amigos!